para todos bienvenidos a mi canal Creación de Betina y quiero enviar saludos a Ligny Blasio, Daniela Saud Camila Giraldo, Mary Tolas, Yamina Lizeth Inca y Así Rodríguez hoy les voy a enseñar a hacer esta cajita de regalo para que la usen en fechas especiales cumpleaños, amor o amistad es fácil de hacer, puedes personalizarla para cualquier ocasión ahora vamos con la lista de materiales y el paso a paso vas a cortar un rectángulo de 20 centímetros por 24 centímetros de largo vas a medir en sus cuatro lados 4 centímetros Vas a repasar todas las líneas con una tijera para doblar más fácil. Cortamos en estos dos lados para armar la base. Ahora para la tapa vas a cortar un rectángulo de 16.5 por 20.5 centímetros y a los lados vas a trazar 2 centímetros. Vamos a doblar y cortamos igual en estos dos lados para armar la tapa vamos a pegar con silicona líquida nos quedaría así para decorar la tapa voy a utilizar una servilleta con diseño de rosa vamos a retirar el protector o la capa de la servilleta y vamos a ubicarla para pegarla vamos a utilizar Acronal pegamento para servilleta, un poco de agua vamos a tomar un pincel y lo cargamos con un poco de, ac de acronal sin excedernos y lo untamos con un poco de agua, vamos a pegar desde el centro y extendemos hacia afuera para que no nos queden arrugas acá lo que hice fue delinear la imagen o hacerle una sombra con acrílico rojo lo hice así. Vamos a tomar el acrílico, aplicamos, descargamos un poco en la servilleta y vamos a empezar a delinear estas hojas. Aplicamos, descargamos y vamos delineando. Así hice la sombra de toda la imagen. nos quedaría así ahora vamos a tomar glitter para decorar la rosa este es un glitter brillante de murano esto es opcional si desean pueden utilizar diamantina y aplicamos pegante en barra y aplicamos acá en los lados murano para darle brillo nos quedaría así acá pegué en la parte inferior de la tapa estas tiritas de papel decorativo vamos a sacar unas imágenes de maripositas, las doblamos en la mitad y vamos a pegarlas, esto sería para decorar es opcional nos quedaría así Ahora para la base vas a recortar un rectángulo de 11.5 x 10 centímetros y lo vas a dividir así, 1 centímetro, 4 centímetros, 4 centímetros y 1 centímetro. Y vamos a doblar los 2 centímetros de los lados. Igualmente vamos a doblar en la mitad y vamos a aplicar acá silicona líquida para pegar. Hacemos lo mismo en los 2 centímetros los abrimos así y aplicamos el icono líquida que sería para pegar acá vas a medir acá o a dejar 4 centímetros y pegamos vas a cortar una hoja de papel ya sea con diseño del color que desees del tamaño de la parte interior de la tapa que sería para escribir un mensaje vas a tomar marcadores de diferentes colores y si deseas puedes copiar este mensaje vas a delinear esta frase con marcador negro nos quedaría así acá hice unas florecitas ahora vas a tomar la base acá coloqué papel seda picado verde y acá en esta parte pegué otra imagen de una mariposa más grandecita y coloqué papel seda picado rojo ahora acá en esta parte vamos a ubicar chocolates o el obsequio que desees regalar en este caso coloqué una chocolatina y en este otro lado quise colocar esta florecita o esta rosita y acá la voy a le voy a colocar las hojitas nos quedaría así